Hola, muy buenas, espero que todos estéis bien Os vengo aquí a proponer otro nuevo juego Para este juego vamos a coger una carta aquí al azar Por ejemplo, el más de trébol. Que lo vamos a perder aquí en el medio Aquí la tenemos perdida y vamos a coger la baraja y lo vamos a hacer en dos montones Un montón por aquí un montón por acá, aquí está, y lo vamos a hacer una mezcla americana para unir cara arriba, cara abajo. Hacemos un par de cortes y mirad lo que ocurre. Automáticamente vuestra carta queda cara arriba y el resto de la baraja se ha colocado a su ser. Espero que os haya gustado este. Venga, hasta otra.